Gracias, presidente. Buenas tardes. En su escalada para seguir inflamando el conflicto con Cataluña nos traen otra absurda moción. Ustedes no tienen ningún interés en mejorar la justicia ni en reformar una ley del siglo XIX, no. A ustedes solo les interesa el titular en las noticias de que el Senado ha aprobado una moción instando al Gobierno a prohibir los indultos a condenados por rebelión o sedición en esa competición que tienen con Ciudadanos y con Vox para ver quién es más duro con Cataluña en busca del votante ultranacionalista español. Para disimular, añaden además los delitos contra la corona. En esa defensa ultranza de la monarquía, gracias, que han puesto de manifiesto con los partidos mal llamados constitucionalistas que se niegan a la comisión de investigación en el Congreso y sostienen a ultranza la inviolabilidad del rey, demostrando que no todos somos iguales ante la ley. Y es absurdo y propagandístico porque, como saben, ya y ya se lo han dicho otros oradores en esta tribuna ya hay una proposición de ley de reforma de la ley del indulto en el Congreso, y es allí donde realmente se va a discutir su reforma. Ustedes en esta moción proponen prohibir el indulto para la rebelión, la sedición y los delitos contra la corona, y sin embargo no tienen problema en que se siga posibilitando el indulto para asesinatos o delitos contra la libertad sex sexual, por ejemplo. Ese, y no otro, es el orden de prioridad en la defensa de los bienes jurídicos que nos demuestra el Partido Popular. En, la, con, con la moción, en esta moción, antes, está el bien jurídico de la unidad de España que la vida de la gente, que la libertad sexual de la ciudadanía, que el medio ambiente, que los delitos económicos, que un funcionamiento democrático y libre de corrupción. Todo ello está en su orden de prioridades por debajo de la unidad de España. Una España corrupta, contaminada, insegura, pero, ante todo, unida. Esa es la España del Partido Popular. Pero hablamos de la reforma de la ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia e indulto. Es curioso que el Partido Popular se anime ahora a modificar, al fin, el indulto, algo que ha utilizado tanto en el pasado. En, en algunas ocasiones se ha hecho uso del indulto cuando el ejercicio rigurosísimo de la ley genera un sentimiento de injusticia, como ha ocurrido con personas sobre las que recaía una ejecución de condena después de muchos años, cuando ya habían rehecho su vida. Un instrumento, por tanto, para corregir cuestiones de justicia material. Pero también se ha hecho otra utilización del indulto, y no hay más que ver las estadísticas. La mayor incidencia de indultos... Se ha dado en temas de malversación, en temas de prevaricación, en temas relacionados con la corrupción política, en casos absolutamente escandalosos, sin justificación ni motivación, incluso anulados posteriormente por resoluciones judiciales. Y conviene recordar que más de la mitad de esos indultos a corruptos, hasta un total de 139 o lo que es lo mismo, algo más de un 60%, se concedieron durante el Gobierno de José María Aznar, ese que tanto reivindica Pablo Casado. Porque si hablamos de blanditos, ustedes, con los corruptos, han sido un rato de blanditos. Prevalcación y malversación son tercero y cuarto en la lista de delitos con más indultos sobre el número de condenas, solo por detrás de los delitos contra el medio ambiente y aquellos cometidos por funcionarios contra la libertad individual. Ese es el problema del indulto. El uso que se ha hecho del mismo durante estos tiempos y sobre ello, hasta esta legislatura, ni siquiera han planteado reforma alguna. Sin duda, el indulto en España requiere una profunda reforma, pero no, evidentemente, esta que nos proponen. Nosotros creemos, como ya dijimos en la toma en consideración de la proposición de ley del Partido Socialista, que en cualquier reforma de la ley del indulto, en primer lugar, el criterio no debe ser el tipo de delito, como decía también la senadora del PNV, sino que tiene que ser la necesidad de la pena, la prevención general y la prevención especial. Como escribía Rodrigo Tena en un artículo, no está de más recordar que la primera norma y casi única de derecho público que contenía la ley de las doce tablas era la de la prohibición de promulgar leyes contra una persona determinada, en opinión de Cicerón lo más injusto que cabe concebir, ya que la ley, por su propia esencia, debe ser una resolución y un mandato para todos. Es lo que hacen ustedes con esta moción, se dan cuenta como con ustedes vamos muchos siglos para atrás, incluso en el, en el ámbito del derecho, Miren, en un Estado de derecho consolidado y estable no se debe tener miedo a utilizar el indulto por razones de oportunidad política y de interés general, llegado el caso, siempre que se haga con las debidas garantías. Lo que será necesario erradicar es la falta de motivación de la medida, lo que lleva a pensar en arbitrariedades y clientelismos y su alejamiento de las ideas de justicia y equidad y no su prohibición en determinados delitos. Para to por todas esas razones, evidentemente, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de su moción. Aquí se debe legislar por el interés general, no para buscar venganzas ni réditos electorales. Gracias.